Soy Javier Arias, profesor de la Escuela de Artes y Humanidades en el área de Creación Narrativas Sonoras. Doy la clase de violonchelo y música de cámara. Estoy muy contento de haber eh, terminado mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue en interpretación musical, violonchelo. Eh, el tema de mi tesis fue la música para violonchelo en Colombia de 1896 a 1900. Eh, eh, Perdón, a 2017. Fue una experiencia muy enriquecedora y estoy muy, muy contento por lo que se viene. Eh, porque, pues, el realizar mi tesis me ha mostrado que ese es solo el principio. Tengo un grupo de semillero con estudiantes de violonchelo y estamos investigando, estamos eh, pues comenzando eh, otra línea de investigación con los temas que desarrollé en mi, en mi trabajo doctoral. Y bueno, pues estoy muy, muy contento y muy agradecido de, de poder tener esta oportunidad de seguir estos temas que me parecen de mucho interés. Pues yo espero eh, hacer algunos artículos de la tesis, bueno la tesis va a ser publicada en el portal de la UNAM me parece que va a estar accesible si no es que ya está eh, virtualmente eh, y yo quiero pues con los temas de la tesis eh, hacer algunos artículos y mandarlos a distintas revistas también pensé en la posibilidad de hacer un libro sobre la historia del violonchelo que en realidad algo que me di cuenta es que hay mucho hay mucho eh, que ha sucedido en Colombia, lo que pasa es que se nos olvida y creo que es muy importante recordarlo. Uno de los hallazgos más felices que tuve durante esa investigación fue un libro de un médico de nombre Guillermo Arauz Fraser, eh, médico de profesión, pero eh, violonchelista eh, de corazón. Y él, en los años 60 o 50, escribió un, pues, un libro, lo hizo, bueno, máquina de escribir, eh, en francés, sobre la fisiología del violonchelo. La técnica fisiológica del violonchelo. Este libro fue traducido al español y en el 2007 fue publicado en Bogotá. Eh, esto lo encontré durante pues, varias de mis búsquedas y me fascinó el tema y me pareció muy novedoso, inclusive pues ahora en el 2023. Eh, desafortunadamente este libro tuvo muy poca circulación pero pues yo espero eh, incorporar ese y muchos otros temas que, que encontré eh, en, pues, en, mi, en, mi, en mi investigación. Me parece que hay una, una tradición eh, que ha existido que tiene que guardarse y conocerse. Eh, me parece que, que es muy importante y pues eh, me da mucho gusto, por ejemplo, ir a la biblioteca y ver el, el centro de, de documentación, maravilloso y creo que se puede hacer mucho y se está haciendo y se va a hacer. Sí.